mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar solo Jesús con su gracia en ese vacío de vida eterna ese vacío vacío lo llenó Jesucristo ese vacío vacío lo llenó mi Señor ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo, ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío, vacío